Hey. Cuando hay mirado mi sombra Yo la comparo, la como soy Cuando he mirado a mi sombra, yo la pero tal como soy, pero de pronto es el sol, que la dibuca en la tierra, pero de pronto es el sol, que la dibuca en la tierra, para que sepa que ella siempre será lo que soy, y que de pronto me voy, y ni la sombra me queda, y que de y ni la sombra me queda He tenido tantas cosas que me engañaban al recordarla y he tenido tantas cosas que me engañaban al recordarla pero son cosas del alma que nunca olvido un momento pero son cosas del alma que nunca olvido un momento Sería un amor por ejemplo y eso me una pena que me tenía tan contento Y hoy ni la sombra me queda Que me tenía tan contento, ay hombre Y hoy ni la sombra me queda ¡Suscríbete Gracias, gracias.